JP, Lee J, dice lo que, lo pone el P. Hoy estamos aquí, seguimos luchando, dando gracias a Dios por seguir cantando, orándole a los santos y a la Virgen María, para que nos cuide hoy, mañana y todos los días, con los ideales de ser el primero, nunca de segundo, nunca de tercero. Si tú no me quieres, yo mismo me quiero Yo no nací rico, yo no soy de barrio Pero con los deseos de ser millonario Gozando la vida, viviendo la diario Porque va a yeah. morir, uno no tiene horario Por en el presente, pero con misiones De tener mucho money, carros y mansiones piquete hoy estamos aquí mañana no sabemos por eso hay ¿Qué? que vivir con lo que tenemos siempre sigo activo tirando para adelante. sé que soy pequeño con mente de gigante yo tengo la mente también la visión que antes de ser mío para el cielo no me voy aún no soy cantante pero soy fristalero, ya que un par de años tiende el mundo entero Zumba. soy un chamaquito me tendió presión sueltando mi rima con mucha pasión Sigue vive el sueño y nadie lo tumba, porque esto no es de mente, esto es de corazón. Yo, yo, yo.